Pero le vamos a preguntar, a ver, esto del cepo del cepo, ¿de qué se trata? ¿Cómo anda, contador? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Nicolás. Hola, Nancy. Buenos días. ¿Cómo están? Eh, Nosotros somos bien. campeones de la Copa América, pero somos campeones sí. de hacer las cosas más complicadas. Ah, ¿sí? ¿no? Entonces, sí. si podemos sí, más complicada la vamos a hacer más complicada Así que ahora es el cepo del cepo, del recontra cepo. Claro, claro. Y este, y para... Porque encima, vos sabés que esto viene de una resolución que hizo la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central una hora antes de que sea el partido argentino, o sea que lo han hecho Exacto. después de un ferial, un sábado, bueno. Entonces, mm. te, como para que pa, te pase desapercibido. Pero en, y la nos verdad. Nos enteramos es que, el lunes, nos enteramos el lunes cuando seguíamos sí. hablando de la selección argentina, o sea que nadie le dio tampoco mucha importancia, Diego. Es verdad. Sí, sí, es verdad, parece, ¿no? Pero vos fíjate que el Estado interviene en, la, en los alquileres y sube los alquileres, interviene la carne, sube la carne, interviene el dólar, sube el dólar como que eh, no son muy consecuentes con, lo, con las intenciones. Pero ¿ves? básicamente, para que, para que lo hagamos un poco más claro, vamos a tratar de ser lo más claro en el, en el régimen ahora tan complicado. Vos tenés, vos tenés cuatro, do, cuatro tipos de dólares. Sí. El dólar blue, que es el dólar informal, el de la cueva va hasta la cueva, compra un dólar a 180 pesos. ¿Sí? Vos tenés el otro dólar, el dólar oficial, que vos vas a la casa de cambio o a los bancos y te venden hasta 200 dólares, y te lo venden a 100 pesos, pero te cobran un impuesto, impuesto de otro impuesto de otro impuesto, que te sale 100, 60% más por los sí. impuestos que te cobran. Y puedes comprar hasta 200 dólares en la medida que puedas justificarlo, bla, bla, bla, bla, o sea que nadie puede comprar... Que no hayas cobrado eso. el ATP, que no seas beneficiario, claro. un montón de cosas, ¿no? un montón de requisitos. <risa> un montón de requisitos. Y después tenés los dólares financieros. Los dólares financieros básicamente son dólares donde vos compras un papel que después lo vendes, Lo compras en peso y lo vendés en dólares. Entonces vos te haces con pesos dólares. Uh -huh. y, y si esos dólares vos los acreditas en Argentina, se llama dólar met. Y si vos bueno. los acreditas fuera Argentina, se llama el contado con líquido. Sí. Pero básicamente lo mismo. Tenés un papel, comprás ese papel, lo vendes y este, recibes los dólares. Bueno, ¿qué, ¿qué hizo estas nuevas regulaciones? Dijo, mirá, ese papel, normalmente ese papel que se utiliza es un papel, es un bono del Estado argentino. Entonces, lo que puso fueron restricciones y limitaciones para usar ese bono. Entonces, vos querés comprar ese bono, podés comprar hasta 18 mil dólares por semana, y además tenés que tener un parking que se llama, que es tener el instrumento durante dos días. Si vos compras el papel, sí. lo tenés que aguantar dos días, y después de dos días, ¡pum! Este, lo vendes. No es que podés, viste que a veces se especula también con esto, cómo va la, la, la curva. Uh -huh. Y entonces si uno, uno escuchaba, ¿no? A los inversores, a la gente que se dedica a esto, decir, no, no, hoy me tengo que comprar para poder venderlos y ahí hacer una diferencia. Ahora no se puede hacer esto porque tenés que aguardar dos no, días. Tenés que esperar dos días, pero además otras cosas, vos estás comprando es como comprar hielo. Si vos compras el hielo, lo que le vendes ya antes que se derrita. Dale. El bono argentino, claro. es un bono eh, en el mercado financiero, un bono basura. ¿Por qué? Porque nadie lo quiere. Nosotros pasamos, la otra vez hablábamos de pasar de la B a la C, de pasar de emergentes a, este, a de frontera, y nos fuimos de campeonato con el Stanlon, o sea que no lo quiere nadie los bonos. Entonces, el bono cada vez vale menos. Voy a que el bono nominalmente vale 102, ¿no? 101, 102, pero lo compran a 35, o sea, vale muchísimo claro. menos porque nadie lo quiere. Entonces vos tenés que quedarte en un título que va a ir perdiendo su valor. Puede ser que te agarra una helada, qué sé yo, entonces el hielo no se te derrita. Sí, pero bueno, estamos con ese riesgo sí. y te limite las cantidades. Con lo cual ahora aparece el dólar medio, el contado con liquidación, se desdoblan. Si lo haces con bonos o si lo haces con otro tipo de activo financiero, como pueden ser acciones u otro tipo de bonos. Pero no, los, no, no, no del Estado argentino. Entonces, a esta complicación, que eran cuatro, de estos dos, ahora se segregan dos. Y como ese tipo de operación no se hace a través del sistema que se llama PPT, que es eh, priorizar, priorizar precio y tiempo, no es eh, periodismo para todos, ¿no? PPT es ah, la no. forma... Que bueno, era... menos mal... Sí. Es la forma en que se opera en el mercado automáticamente. Voy a entrar en el sistema, se llama sistema Millennium, voy a entrar y comprar y se operan automáticamente. Como no se pueden hacer esas operaciones, se hacen a través de un, uno que se llama de segmento de operaciones bilaterales. Este, no sé si lo han escuchado, pero bueno, es una forma de operarlo que no se publica. Entonces, ese es el tipo de cambio real contado con liquidación IMEP, ese es el verdadero. Entonces ahora aparece un contado con liquidación MEP blue o Libre, y un contado con liquidación blue o contado con liquidación Omer, este, subsidiado o el intervenido por el Estado que se hace con los bonos argentinos. Entonces, a esta complejidad, a, le metemos fuego, le metemos más, más, más, más este, restricciones, por eso hablamos sí. del CEPO, del CEPO, y el dólar lo único que hizo fue aumentar. Hoy el dólar que vemos no es el dólar real, porque está intervenido. Claro. Entonces, bueno, sí. hay que tener... En, eh, mucha precaución si uno apuesta a esta, a esta sí, situación. Digo, ¿no? Y esto eh, sirve, per perdón, Nico, sí. ¿esto sirve, le sirve al Banco Central? Porque a veces hablamos, bueno, estas medidas, estos EPOs eh, sirven <risas> para aumentar las reservas del Banco Central. Sí. ¿Funciona o no, Diego? Sí. Mira, yo te digo qué es lo que pasa. Viste que decíamos, MEPI con todo con liquidación, usa un, un instrumento. Ese instrumento es el, es el, el bono del Estado argentino. El Estado lo que hace para que vos no se vaya arriba el, el bono es salir a vender los bonos de él. Entonces, los malvende, los malvende, un precio más barato, para que el precio caiga y el tipo de cambio baje. Entonces dice, espera, muchacho, no, no me puedo seguir desangrando de esta forma. Restrinjo eso. No pueden comprar más de un poquito y yo, y si querés hacerlo con otro. Y como ese no sale publicado, no se ve. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de... De, de, de, para el Banco Central no seguir desangrándose en reservas por la venta de los bonos y por otro lado que no impacte este, en, en, en la información porque se hace a través de este sistema de, de operaciones bilaterales que son cerradas y entonces no salen públicas Claro, eh, Diego es y, y ante Ay. este cepo del cepo eh, ¿se esperaba que el dólar tenga este, este salto? Eh, ¿podía pasar eh. esto que, que aumente en vez de que se regule un poco más o que baje o que se mantenga? Eh, podía pasar que, que salte, no, que, que, que, que aumente? Normalmente, iba, no, normalmente va a aumentar por, por, por dos razones. Una es porque estamos en etapa preelectoral, pre entonces sí. casi todos se dolarizan antes porque saben que va a haber una corrección y desconfían en el peso. Y segundo, este, porque eh, eh, hay, hay una etapa de cosecha y de, de, de ventas, de exportaciones, que empieza a caer. Entonces... ...ahora empiezan a haber falta de dólares... ...y empiezan a dolarizarse... ...entonces va a haber presión... ...por eso también meten todo este tipo de restricciones... Uh -huh. y, este, ...y encima hay emisión monetaria... ...con lo cual hay una fuerte presión en el dólar... ...para que suba... ...lo que sí, el Estado tiene muchos recursos... ...y tiene herramientas como para limitar el, el aumento del dólar... O sea, la, ...va a estar siempre la presión... Y el, ...y el Estado va gastando, va limitando, va restringiendo... ...pero tiene recursos como para contener... ...de alguna manera el dólar... ...con lo cual no, no apostemos un dólar de 250 pesos a fin de, mes por, a fin de año... ...porque eso no va a pasar. Uh -huh. Si sí va a haber presiones sí. para que el dólar esté en torno a los 170, 180... ...esa presión va a existir y, este, y el Estado tiene muchos mucho recursos para este, contenerlo. Recordemos que tiene, tiene los dos lotos, como dicen algunos economistas... Tiene, ...ha ganado dos lotos el, el, el Estado sí. argentino. Primero el de la soja, la soja se disparó, sí. muy, entonces se hizo de muchísimos dólares... Y el segundo, los DEC que el FMI le va a regalar mil millones de dólares y con eso puede contener muchas cosas. Entonces tiene uh -huh. recursos para contener el dólar en cierta medida no Diego, y esto es no también se va a disparar pero se va, va a estar ahí de sí. cara a, a las elecciones está bien, son le elecciones legislativas pero que también marcan la cancha ¿eh? uh -huh. el kirchnerismo está a una banca de poder tener la mayoría también en el Congreso eh, va, va a ir marcando, esto tiene que ver o se podrán a absolutamente venir más medidas la elección. totalmente, todas las medidas son políticas, no hay ninguna medida económica de fundamento las medidas son políticas. Quieren contener el dólar, quieren contener el tema de la devaluación, porque se quiere contener la inflación, que no la, pueden, no la están conteniendo es el tema. Claro. Ningún ni este partido ni el partido anterior ni el gobierno anterior no pueden contener, contener la inflación, pero es una idea. Por eso que el, el oficial, se que el oficial no se estaba moviendo tanto, porque lo están conteniendo hasta las elecciones. Claro. Pasada la elección, seguramente puede Ay. corregirse el oficial, puede corregirse un poco más. Pero son medidas que se están tomando. El bono, el bono de los jubilados, sí. son sí. medidas políticas. Uh -huh. sí. Son todas medidas políticas. Sí, sí, claro. Y así que este, ya hay estudios que hacer, dicen, el año que viene 40% nuevamente de inflación. Mm. Sí, sí, seguramente. Sí, porque existe mucha emisión. El gobierno, en el fondo, Guzmán ha venido restringiendo el gasto público en los primeros semestres. Ahora en este semestre seguramente se va a relajar, va a emitir mucho más, va a haber mucho más déficit en, en este momento de campaña y, este, y, y, y van a tratar de que no impacte, por lo menos hasta las elecciones, todo esto. Por eso es que restringe los precios de la carne, pone en precio, por eso no sumen las tarifas, pero en el fondo atrás se va acumulando un desequilibrio que tarde o no se tiene que ajustar. Claro, encima que veníamos, veníamos complicados con la pandemia y con la parte económica de los años anteriores también, se nos sumó todo, ¿no? Este año de elecciones también, que en el Congreso, bueno, acá también en la, en la legislatura se está sesionando, se ha sesionado mucho menos, no, salvo el gobierno nacional, después no hay ningún otro... El eh, lugar donde sí, se, por ahí se reguló o salga... También algún con, con las sesiones, Nico, porque eh, vamos vamos a ser sinceros. El Congreso eh, necesita tener eh, distintos frentes y sí. necesita ser eh, diverso. ¿Qué pasa cuando uno tiene la mayoría? La mayoría, claro. Ahí, ahí y está. es lo que hablaba yo del Kirchnerismo, ¿no? sí, llevándolo uh -huh. al ámbito nacional. Eh, eh, ¿existe realmente esa regulación entre los poderes? Bueno, ya nos vamos a meter en un eh, tema sí. político, uh -huh. que, pero eh, también se da esto, ¿no? Pero que siempre repercute, que siempre, siempre repercute, repercute, Diego, en la parte económica, digamos. Y, y además es, consecuente, es consecuencia, claro, ¿no? Claro. Vos fíjate que los castigos de la política normalmente vienen por consecuencias de la situación económica. Uh -huh. Entonces, si vos estás económicamente mal, generalmente perdés unos votos. Eso es lo que pasa no acá, en todo lado pasa eso claro. entonces, ¿qué es lo que trata hacer el gobierno? va a tratar de contener de alguna manera la inflación aumentar de alguna manera los salarios y este, a por lo menos hasta las elecciones claro. pasar las elecciones, bueno, va a tener que ver de nuevo por eso es que decimos, son todas medidas políticas, transitorias y por eso tenemos que tener en cuenta que el dólar no se va a disparar mucho más, el Estado tiene mucha herramienta para contener, ¿no? para contener. y este uh -huh para contener, pero el dólar real está en 175 180 claro. pesos. Este está bien, no se va a disparar Qué en estos diferente. meses. Después, no. de claro, ver, claro, Diego, después, después de noviembre hablamos, Claro, exactamente. Después de noviembre hay que ver. año. Uh -huh. Exactamente. Y eh, después Diego. hay que ver. Diego, la gente que quiere comunicarse con Valerza, con ustedes, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo, cómo los contactan? Eh, nos buscan en Alvear 499, local 2 acá en el cuadro de Shopping, uh -huh. Estamos, tenemos la oficina y, este, y si no por redes sociales, Valersa. .com.ar, nos mandan un correo electrónico o este, por YouTube o Facebook, nos buscan y nos hacen las consultas, son gratuitas, así que estamos para, para asesorar. Perfecto, Diego, te agradecemos este contacto, hasta la próxima semana. Abrazo, Diego. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao, chau. chau.